Parece que tenemos a un chico rudo. Lo lograste. No creo que se levante después de eso. Ellos. ellos ya están con Dios. Vaya, vaya, hijo de tu... ¡Viejo, acércate! Lo lograste. No creo que se levante después de eso. First Blood. ¡Ellos ya están con Dios! Que hay que matarlo antes de que nos mate. ¡Madre mía! ¡Ese te cayó de culo! Sí. Vaya, vaya, hijo de tu ¿Qué te ¿Qué te ¿Qué te Eso no debió haber pasado. Parece que tenemos a un chico rudo. Creo que hay que matarlo antes de que nos mate. Lottery kill. First blood. Lo lograste. No creo que se levante después de eso. ¡Ay, véale! ¡Apúntele bien! Oh, ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Amigo Kofa! Y yo que quería tumbarlo. ¡Acércate! <risa> ¡Qué imbéciles! ¡Vaya, vaya, hijo de tu... Ellos ya están con Dios. Y creo que notaste, que no he muerto aún. Double kill. Creo que hay que matarlo antes de que nos mate. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Amigo Copa! ¡Vaya, vaya, hijo de tu... Oh, ¡Es la ayuda! ¡Ayúdame! ¡Amigo Copa! ¡Es la ayuda! ¡Ayúdame! ¡Amigo Copa! ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Amigo Copa! Ellos ya están con Dios. Mm.